Hola, buenos días, soy Borja Pérez, alcalde de Breña Baja. Bueno, en primer lugar queremos hacer este vídeo un poco diferente debido a que, si se fijan, todos los planos eh, ...que debe hacer un cámara, nunca deben ser a contraluz... ...pero precisamente, lo que pretendemos con este vídeo... ...es apagar más esto... ...y mantener en nuestro pueblo encendido más esto... ...yo creo que eso es vital en la sostenibilidad... ...y en el medio ambiente, y en el equilibrio... ...yo creo que es lo que tendemos desde el municipio de Breña baja ...cada vez más, a fomentar más la sostenibilidad... ...en dos datos principales... ...sobre todo en la depuración de agua... pero también en un dato muy importante, que es aprovechar nuestra energía solar. En ese también tenemos proyectos en nuestro pueblo muy importantes. Y también una batería de ayudas para que no solo a nivel institucional, sino también a nivel vecinal, se empiece a pensar más en el medio ambiente, en el equilibrio y la sostenibilidad, y en las energías renovables. Eso es lo que apostamos en un municipio. Muchas gracias. Como bien ha mencionado mi compañero Borja, estamos trabajando y seguiremos trabajando en diversos proyectos para lograr la sostenibilidad. Hemos conseguido reducir las pérdidas de agua en todo el municipio, el consumo eléctrico y las emisiones CO2. Esto se ha conseguido gracias a los cambios que hemos realizado en diferentes puntos del municipio, de cambios de farola tradicional, de sodio, que puede ser sodio o mercurio, a LED. También en las instituciones públicas hemos conseguido ir cambiando casi en la totalidad, en colegios, ayuntamientos, todas las bombillas aléctricas, bajando así el consumo eléctrico. Una de las iniciativas que hemos empezado a realizar es la de dotar a todos nuestros colegios del municipio con placas fotovoltaicas para poder conseguir reducir su consumo energético. Hemos empezado por el Colegio de la Montaña. En él podemos ver, ya en la instalación que hemos realizado, y con esto queremos conseguir concienciar a los padres y a los niños de esta maravillosa herramienta por la cual podremos seguir luchando por la sostenibilidad. Con vuestro apoyo queremos continuar este proyecto y llevar la sostenibilidad a todo el municipio. Muchas gracias.